La la casa, Mira, imaginan, claro. Yo vengo de Controva, yo vengo de Controba de trabajar. Y vengo un día donde mi mamá, vengo donde mi mamá a decirle que voy a trabajar todos los días, que no va a poder venir un día así, un día no como yo iba a la casa. Yo vengo y entro por, por ahí, por la ceja, a, de un amigo, y veo que una guagua me está atrás, no tiene la guagua de la sirena prendida, no la tienen prendida, como son. A, como me han intentado atracarme varias veces, yo lo que hice fue que doblé dos calles para ver si era a mí. Justamente cuando doblo y miro hacia el lado de la policía y me cargo. Tengo eso ahí. Míralo ahí, con un fusil. Eso sí. es un Sí. Tengo otro ahí. Pero yo le doy la gracia a Dios que no pasó más de ahí. Todo el mundo está claro y me conoce quién yo soy. Yo no ando robando ni nada. Una persecución. Dijeron que yo estaba atracando, pero yo no robo. De la ventaja que viste de una vez. ¿Eh? ¿Era verdad? qué? ¿Tú tienes una pistola? No, yo no soy pistola. ¿Sabes el nombre tuyo? Yo lo que trabajé en banitería y tengo dos formigadoras de formigadoras. ¿Y esa pistola de metal ahí? No, eso no es mío. Es tu nombre?